Bueno, señores, y un día como hoy, en 1816, nace en la comunidad Ingenio Nuevo, en San Cristóbal, el militar independentista y restaurador dominicano José María Cabral, quien participó en todas las batallas que consolidaron la independencia nacional. Y más cercano, en el 1961, ante respuestas de sus compueblanos santiagueros, el presidente Balaguer acepta la petición de la Unión Cívica Nacional para que se conformara un Consejo de Estado que gobernaría el país hasta la celebración de las elecciones el 20 de diciembre de 1962. Esas fueron las que ganó eh, Juan Bosch en aquella ocasión. Sí. Bueno, el, el en el 2006, el ex secretario de la Presidencia y dirigente del PLD Danilo Medina lanza de manera oficial su precandidatura presidencial por el PLD. Eh, y Ay, hay fue una. que dijo el Estado, Medina? Sí, me dijo. el Estado, me dice. Sí. Y en el 2007 la tormenta tropical Olga, Olga, Olga, Olga, provoca inundaciones y deslizamientos de tierra en decenas de poblados y causa 22 muertos en la República Dominicana. Todo eso pasó un día como hoy, en esos años mencionados. Bueno, mis amigos, eh, vamos, a, vamos a continuar entonces con el contenido del programa. Mira, esto de, la, esto de las supersticiones no solamente son del pueblo dominicano, sino Latinoamérica. Latinoamérica eh, producto de una, digo yo, en, en gran... En gran, medida, en gran medida los indios los indígenas que nos poblaban antes del descubrimiento, antes de 1492 pues tenían su cultura tenían sus eh, creencias y, y luego esas creencias se suman con una serie de creencias que vinieron del África con los africanos sí, que sí, sí. fueron trasladados al continente americano con la finalidad de sustituir el trabajo del indígena, sobre todo en las islas del Caribe. Por ejemplo, la República en la República Dominicana, lo que es hoy República Dominicana y Haití, toda la población negra se, eh, eh, eh, indígena se extinguió. En cambio, el, el prevaleció la raza negra y, eh, bueno, lo otro ya es historia. Pero es algo que llevamos los genes, algo que llevamos marcado. Y la mayoría o mucha gente cree, no importa la... Eso incluso tiene una característica que no importa que se trate de, de, de, del tipo de, eh, de posición social que tenga. Hay, hay creyentes en, en brujerías y en pendejadas. Hay, hay creyentes desde la clase alta, incluso profesionales. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, uno de los hombres más supersticiosos de este país fue al mismo tiempo uno de los hombres más brillantes de este país, que fue Balaguer, presidente de la República cinco veces, ¿verdad? Trujillo también Trujillo era bien, también. Bien su, supersticioso. Pero Trujillo tenía, Trujillo tenía eh, de alguna manera, Fulvio, eh, quizás uno podía justificarlo porque Trujillo era un iletrado que venía del ejército, venía, tú sabes... Pero Balaguer fue, era un hombre formado, fue un hombre que se formó a la fragua del sí, conocimiento sí, científico, sí, cierto, y entonces, pero con todo y eso creía. Muchos de los que dicen no creer, tienen una sábila guindando en el negocio <risa> sí. y, y tienen una herradura de caballo pegada sí, a la puerta. Sí, sí. Usan la sal sí. y no creen, ¿eh? Sí. Y algunos amarran un pedazo de pan. ¿Por qué lo del pan? Ese? Yo no sé. Yo no sé por qué lo del vamos, pan. Vamos a pedirle... Lo cierto vamos, es... Vamos a hacer algo con relación a eso, porque aquí hay un lugar donde uno puede encontrar mucha información, que es el mercado. No, en el mercado hay excelente, porque ahí hay agua, vení, vení, sí, a casa sí, con sí, todo, sí. tráemelo de un brinco. Yo yo fui a, a, a ver a ver eh, los diferentes títulos sí. y, y, y, y, y tuve que esperar que una fila de mujeres terminaran porque estaban buscando agua tráemelo de un brinco viní viní, arrasa sí. con todo cómo es el... tráemelo de un brinco sí. <risa> me, gustó eso. me gustó que el eso. hombre me dio andariego sí, sí, ella busca de... agua de esa y la tira <risa> ah, <risa> y, <yo tra> <risa> y, y, y Carolina cuál será la que use <risa> vamos a preguntarle <risa> vamos a preguntarle a Carolina <risa> Cómo está, mi vida. Buenos días. buenos días. Buenos días, Buenos días. Así es la ropa, mira Carolina, vestida de negro. Viernes 13. Ah, Pero verdad, sí, sí, sí. Buenos días, Carolina. Buenos días, Buenos días. Eh, ciertamente una cultura, un pueblo con muchas creencias. Así es. Eh, Nuestros ancestros, me parece, o no sé si sería percepción mía, eh, tal vez como pertenezco a, a una generación distinta, es uh -huh. posiblemente que ya eh, no se use tanto o no haya ese nivel de creencia como cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eh, las cosas se van perdiendo y cuando eh, no hay una cultura tan sólida, por ejemplo, en esos en esos pueblos mexicanos, dígame usted, sí. todos, eh, o sea, mantienen esa esencia de lo que fueron y el hecho hasta de hacer los medicamentos, las medicinas, eh, esa cultura maya fuertísima que yo entiendo que aún todavía permanece allá. En el caso de nosotros, eh, prácticamente de nuestra eh, de nuestra gente eh, quedó muy poco entonces eh, ha sido muy disperso lo que nosotros podíamos decir en lo que tiene que ver con eso de, de, de esas creencias que aún nuestros ah, abuelos bisabuelos pues tenían me parece que no sé si Tú se usa mucho pero hubo, creo que se ha ido perdiendo aquí hubo varios <coughs> yo llegué a conocer un, pra, un par de francos bueno uno de ellos amigo mío de ahí de Rabuichivo de, de de San Martín. Yo nunca le digo San Martín a San Martín. Bravo Chivo. Bravo Chivo. Bravo iba a... Chivo. Y, ¿qué ocurre? Que se iban a México, en México hacían un curso con un no sé, si, no sé si en alguna academia o en una no en, en México es un culto a la muerte. Exactamente. Muy arraigado. Entonces hacían un culto y de allá, un, un curso, y de allá venían con un turbante en la cabeza, haciéndose sí. pasar por un el rajá, Mohamed aquí. Sí. Por ejemplo. Y entonces yo recuerdo que aquí hubo gente que hacía programa en la radio, IBI Radio tenía programas con individuos que eran supuestamente adivinadores, conocedores... Exactamente, se la mandaban sí. y la gente la leía, eh, digo, lo leían en el aire y le decían a la amiga apodada la fruta fresca. Eh, tu solución es la siguiente. Y entonces le dejaban a la cosa media y le decían, pasa ahí? por mi sí, consultorio sí, sí, sí, sí, a partir sí. de las 9 de la mañana de mañana que yo te voy a dar una consulta para que puedas eh, seguir viviendo o vivir una vida placentera, llena de amor. Y la sí. gente cogía para allá. Sí, y sí, se sí, hicieron ricos. Sí. Se hicieron de dinero. Increíble. Y cuando tú hablabas, con, o sea, yo que llegué a conocer ese de manera personal, que era mi amigo, lo más sano son los... Es he cuestión de lógica, es cuestión de ver más o menos, además hay una cosa, el zodíaco te dice, la personalidad de los individuos que nacen bajo ese signo. Sí, eso sí. tiene mucha, mucha, ¿cómo, cómo te digo? Eh, se parece mucho sí, a la persona. Sí, sí, sí, sí. Eso es una eh, cuestión... Eh, lo más sano son los resguardos. Que, que envuelven una oración, ah, envuelven sí, una sí. cosita, <coughs> o le ponen algún artefacto, mm. y ya, eso es lo más sano. Yeah, pero, pero es increíble lo que la gente cree en eso de los cuadros claro. sí, para sí, los sí. niños. Sí. Pero hay, hay criterios que son religiosos y otros sí. que tienen un que Un día ver. me mudo yo de vivienda y dejan un tarro, y yo el tarro, pues, óyeme, pero qué bueno para sembrar una planta, y cuando voto uh, la tierra había una vaina ahí. había una preparación para sí. que el marido no se fuera Mira, y lo más cerca que llegó fue a Estados Unidos <risa> sí, fue o sea, como que parece que lo puso al revés ahí <risa>